Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 4.3. Proceso evolutivo del espíritu. Demostrado está ya y aceptado por la ciencia oficial, que la vida es energía. La energía, es fuerza productora de movimiento, que es acción. Mas, para que la acción sea positiva, debe ser bien dirigida. La chispa espiritual o entelequia, desarrollada por la lucha a través de las formas inferiores, engrandecida y alcanzada ya la etapa humana, recibe la denominación de espíritu, el ego, que, en las múltiples manifestaciones de vida ha ido adquiriendo las experiencias y fuerzas, y desarrollando parte de las facultades recibidas de la divinidad creadora. Por ello, su cenitismo y capacidad energética es mayor, creciendo más y más con el ejercicio de sus facultades en la lucha de cada vida, lucha salvaje en sus comienzos, mejorando a medida de su progreso, de su ascensión en la escala evolutiva, hasta alcanzar esa fase sublime de la sabiduría y el amor, en la cual la lucha se convierte en felicidad. Al igual que el grano de semilla vuelve a la tierra para convertirse en planta fructífera, así también el ego, para adquirir sabiduría, amor y poder, encarna en los mundos físicos tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la meta. ¿Cuál es la perfección? Cumpliendo así con los designios de la sabiduría cósmica. Pero, Cuánto retardamos los humanos la llegada a esa meta, al apartarnos del camino recto, cegados por las ilusiones que, cual espejismos, se presentan en el camino de cada una de las vidas humanas, así como por las pasiones que nos inducen a cometer errores causantes de dolor. El proceso evolutivo del espíritu es ascensión hacia la meta, perfección, sabiduría, fortaleza, pureza y amor, y se efectúa en los dos planos, físico y suprafísico. En el plano físico, adquiriendo experiencias y conocimientos en cada vida, cada vez más amplios, que le llevarán a la sabiduría, desarrollando la facultad intelectiva en el estudio, aprendizaje y solución de los problemas en cada vida, desarrollando, asimismo, la facultad volitiva en la lucha y superación de obstáculos de toda índole, que en cada existencia humana se le presentan, en concordancia a su capacidad. Además, la purificación del alma y desarrollo de la facultad sensorial, por medio de la práctica voluntaria del amor fraterno o vidas de dolor. Porque, mientras el ser humano no haya adquirido la bondad, mientras no haya sensibilizado su alma y vibre en amor, estará atado a la cadena de las reencarnaciones en los mundos atrasados. Durante cada una de las vidas humanas, múltiples son las oportunidades que se presentan de practicar el bien, de ayudar en una forma u otra a nuestros semejantes, de poner en práctica el amor fraterno, de cumplir con la ley divina de Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, que significa, haz por él lo que tú, en su caso, querrías que se hiciere por ti. Nadie puede excusarse de no haberlo hecho por falta de oportunidades, porque la vida ofrece oportunidades mil de poner en práctica esta norma de conducta, base de una convivencia armónica en las relaciones humanas. A la vez que de mayor progreso espiritual, nuestro mundo, al igual que todos los mundos que hayan alcanzado su madurez. Es una escuela de aprendizaje para el espíritu, en diferentes grados. Y, así como en los colegios no se pasa a un grado superior sin haber aprobado el anterior, asimismo, en la escuela de la vida, para tener derecho a vivir en mundos superiores que ofrecen al espíritu nuevos campos del saber y una vida libre de sufrimientos, y por ende más feliz, es imprescindible superar todas las imperfecciones y pruebas, así como adquirir las experiencias que el mundo actual, el nuestro, por ejemplo, pueda ofrecer, en el plano suprafísico, la fuente de la verdadera sabiduría, el espíritu también progresa, porque en el espacio hay una vida activa. Empero, dado la amplitud de este aspecto, que nos apartaría del tema y objeto de esta obra, nos vemos precisados a omitir detalles. La necesidad de evolucionar, impuesta por la ley, está demostrada fehacientemente en el fenómeno psicológico de la insatisfacción. No bien un deseo es satisfecho, nace otro. En toda realización hay un anhelo que, una vez alcanzado en su primera fase, surge otra fase más amplia, más atractiva, que impele a continuar. Ciertos estados de insatisfacción, desasosiego, anhelos indefinidos, son sensaciones producidas por el espíritu presionado por esa fuerza cósmica, ley de evolución. Nacer, es la vuelta del inquieto viajero desde el mundo del espíritu, desde las moradas del más allá felices o dolorosas, a los mundos físicos, indispensables para el desarrollo de los poderes latentes heredados del Creador Universal, nacer en los mundos físicos para adquirir las experiencias que estos puedan ofrecer, desarrollar las facultades de la mente y del alma, volver a la vida del espacio, cuya duración varía según la necesidad del ser espiritual y su deseo de progreso, para volver nuevamente a la vida de la carne, a fin de seguir adquiriendo sabiduría, fortaleza, purificación y amor, porque, tal es la ley inmutable de los renacimientos, en cada una de nuestras existencias damos un paso más, adquirimos nuevas experiencias, nuevos conocimientos y algunas cualidades positivas, a la vez que vamos despojándonos de algunas imperfecciones, siempre en permanente ascensión de progreso, porque, ese es el proceso evolutivo del espíritu, la escala de ascensión del espíritu, es infinita. Empujados por la ley de evolución, vamos ascendiendo lentamente en el tiempo y en el espacio, por medio de las mil vicisitudes y pruebas, desarrollando las facultades de la mente y del alma, capitalizando de vida en vida, de siglo en siglo, en inteligencia, sabiduría y amor. Por la reencarnación, cada uno vuelve a reemprender y proseguir la tarea del ayer, interrumpida por la muerte. De aquí la superioridad asombrosa de ciertas personalidades que aparecen en la historia de la humanidad, y cuya superioridad está fundamentada en la mayor capacitación adquirida, mediante el esfuerzo en sus múltiples vidas. Cada uno aporta al nacer, los frutos de su evolución. Como dice el filósofo francés, Léon Denis, en su obra El problema del ser y del destino, desprendiéndose lentamente, la humanidad, de la oscuridad de las edades, Emerge de las tinieblas de la ignorancia y de la barbarie, avanzando a paso mesurado en medio de los obstáculos y de las tempestades. Va trepando su áspera vía, y en cada recodo de su ruta, entreve mejor las grandes cimas, las cumbres luminosas en donde reinan la sabiduría, la espiritualidad y el amor. Nota de pie, Una páginas, 237 de la versión en español. Editor Kier, S.A. Buenos Aires. Fin nota de pie. La mente del hombre es una manifestación del grado de evolución de su espíritu, mediante la cual, éste trae a su actual existencia, conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en existencias anteriores y en su vida espiritual. Porque, también en el espacio se aprende y mucho, cuando el espíritu llega a sentir ya el ansia de progreso. Aun cuando las personas no son conscientes de los conocimientos adquiridos a lo largo de las experiencias humanas y espirituales, estas permanecen siempre en el subconsciente y gravitan en la formación de la mentalidad del hombre. De aquí, todos esos casos de personas extraordinariamente dotadas para determinadas ciencias o artes. Si observamos en los diversos individuos que componen el conglomerado humano, aún dentro de nuestro propio ambiente circundante, el semblante, la configuración somática, aspecto, ademanes, expresiones, conducta, etc., de cada uno. Podremos apreciar fácilmente, a simple vista, la notoria diferencia intelectual y moral existente entre unos y otros. Mientras en unos apreciamos una mente despierta y un temperamento dinámico, en otros vemos al individuo tosco, bruto o abúlico. Podremos culpar a la divinidad creadora por estas diferencias. Podremos admitir a la sabiduría cósmica, perfección absoluta, como creadora de imperfecciones o distribuyendo sus dones a unos y privando a otros. No porque estos son diversos estados evolutivos del ego. Esos últimos están más atrás en la escala evolutiva, son espíritus más nuevos, mientras que los primeros son espíritus más viejos, han vivido más vidas y, por ende, desarrollado su inteligencia y dinamismo en la lucha, a través de las edades. Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál de esos es semejante a Dios? Morfológicamente, ninguno, intelectualmente, dinámica y moralmente, valga el término. Tampoco. Dios, el ser supremo del universo, todo justicia y sabiduría máxima del cosmos, no tiene forma, comprensible a nuestra mente limitada. Amor sublime que trasciende a toda la creación a modo de vibraciones o fuerzas poderosísimas denominadas leyes, nos ha creado a todos iguales, como quedó explicado en el capítulo anterior, Génesis de luego, el comienzo a la vida, ha sido igual para todos los seres de la creación, incluyendo el ser humano. Los diferentes aspectos y condiciones intelectuales, dinámicas y morales, son diversos grados en el proceso evolutivo. Las diferentes formas de vida que podemos apreciar, y aún las no perceptibles a nuestra vista, son diversas fases de manifestación de las chispas divinas, en las diversas etapas de su evolución sin límites. La semejanza está en la esencia que cual semilla emanada del árbol de la vida, del todo cósmico, contiene en estado latente, potencialmente, todas las facultades y poderes que le asemejarán a él, una vez que las haya desarrollado. Porque el espíritu, en su génesis, es una simiente destinada a germinar y luego florecer. Más, el tiempo entre estos dos aspectos, la trayectoria evolutiva a recorrer, es inmensa en el tiempo sin tiempo, trayectoria en la cual va adquiriendo diversos aspectos y formas, hasta completar su evolución que le asemejará a su creador. Podríamos hacer una comparación con la semilla de una planta. El castaño, por ejemplo, en la punta o cima de la castaña, puede encontrarse un cuerpo minúsculo, de forma ovalada, que es el embrión o germen. Este germen contiene, en estado latente, todas las características propias del árbol, forma del conjunto, color y forma de las hojas y de las ramas, forma con el color y sabor del fruto, fibras de la madera y demás propiedades de la planta. Una vez germinada esa semilla, irá desarrollándose, y con el tiempo se asemejará al árbol madre. Así es el ser espiritual, simple, ínfimo en su comienzo. En su nacimiento, va desarrollándose en el devenir del tiempo sin tiempo, hasta alcanzar las inconmensurables alturas del pensamiento, del poder y del amor.